El romántico Año Nuevo de Pampiti, Mónaco. Comenzó el 2019 y varios decidieron festejarlo de diferentes maneras. Una pareja de famosos eligió disfrutar de Punta del Este y aprovechó el momento para recibir el Año Nuevo a puro amor. Los protagonistas de la nota son Pampita y Pico Mónaco, ellos se reconciliaron y parece que quieren recuperar el tiempo perdido y decidieron recibir el comienzo del nuevo año, juntos y más unidos que nunca. La que se encargó de blanquear el feliz comento y compartir con sus seguidores el tierno momento fue la modelo, actriz y conductora. Pampita compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos en la que demuestra el apasionado beso que le dio a su pareja, el extenista de Tandil. Bienvenido 2019, fue el título que acompañó la publicación de la modelo. Parece que la reconciliación se oficializó y el amor marcha viento en popa. Además, los tortolitos aprovechan de su descanso para relajarse, disfrutar de la playa y el sol, y por supuesto del amor que se demuestran el uno por el otro. El lugar elegido para brindar fue Casa Babel, el emprendimiento gastronómico que Pico abrió junto a unos amigos hace ya dos años. El festejo se produjo con alegría. Buena música y rodeados de amigos. Acompañaron el evento, 4 de s, Lara Pedrosa, Juliette Pulli de Sarapura, Lenny y MR Grimaldi, ellos marcaron el ritmo de la noche y provocaron el entusiasmo y la diversión de todos los presentes, aunque los más destacados fueron la pareja de famosos, quienes no se despegaron y se mostraron más románticos que nunca. La publicación de la hermosa morocha argentina despertó el accionar de los cibernautas, quienes aprobaron la reconciliación y emitieron comentarios halagadores, qué linda noticia, qué bien se los ve. Qué bueno hayan podido reiniciar esta relación tan linda. Les deseo todo lo mejor en este 2019. Sean felices y cuiden este amor y felicidades, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación de Pampita. Comenzó el 2019 y varios decidieron festejarlo de diferentes maneras.